Vamos contestando las preguntas y luego vosotros ya hacéis los cortes, ¿vale? hacer algo donde las mujeres fueran las protagonistas. Los frikis, los frikis, los frikis, ella. ¿no? Ella actuando sí. no con las novias de y de ahí surgió eh, los personajes de Angelica y Roberta y, y era un poco pues también generar ese universo, ese universo a través de ellas que era un universo que me gustó su... siempre personalmente y con ese sentido del humor que también es pues, nuestro y espontáneamente pues suponen surgiendo esos personajes. Hombre pero si me dais otra oportunidad puedo intentar mejorar. ¿Eres ahí? No. Pues entonces... Queríamos que fuera pues en el rural, en una casa que está en la aldea, queríamos esa, esa um... Situarlas en vez de un rollo más con mi sino situar a estas chicas que, por, que por la forma de, de ser, pues, más a de esta misma ciudad y llevarlas más a, a la ¿Y ¿Acaso se ha alineado el universo en mi contra? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué crees que tiene que tener una serie, una web serie para que sea un éxito? Yo lo que creo que tiene que tener es que tiene que ser auténtico. Y que tiene que sí. ser que no pienses en cómo vas a tener éxito. No hay ninguna norma más que, que lo que hagas sea auténtico y sea de verdad y, y, y, y creas en tu proyecto. Y no pensando como en nada que sea a nivel artístico, en si, si va a ir bien o mal. Si, o sea, no poniéndote el objetivo eh, de antemano. Yo creo que es eso, tener gusto y tener ganas. Eh, divertida, que es una serie de chicas que hacen eh, cosas raras, que dicen cosas que la verdad es que muchos de los diálogos que hay a mí amigos, me comentaban. Oh, este! Esos diálogos he tenido con mis amigas mil millones de veces. A ver, sí, hay, no. mucha hay mucha verdad. Hay mucha verdad en esos diálogos. Hay mucha verdad en esos diálogos. Verduras, tomates... Po ¿Podremos tener nuestros animales? ¿Oh, ¿Podremos tener un...? No, no, Roberta, no podemos tener un Gremlin. ¿Y qué te parece a Hitswood como plataforma para distribuir tu serie? Pues que, eso, que, que a través de esta plataforma también la serie llegue a, a más gente y a muchos otros países también. Y lejos. Y lejos. Lejos, lejos, lejos, eh, lejos. Bueno, un beso muy grande desde Galicia y esperamos que os guste, a Gracias.